Yo creo que en general para la mujer es muy importante sentirse bien consigo misma. Bueno, creo que cada persona tiene un brillo distinto, eh, pero en mi caso creo que es mi carácter. Soy una mujer de, de desafíos, la verdad, y mi rol como mujer en el deporte.